Así es, gracias por el contacto informativo. Nosotros continuamos en el Ministerio Público donde el Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek William Zapp, recibe al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante. Escuchemos. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Nos complace acá en la sede del Ministerio Público, en su auditorio central, recibir al ciudadano Pedro Infante, diputado primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, acompañado por un grupo de 10 parlamentarios, hombres y mujeres, de varias tendencias políticas, que vienen a hacernos formal entrega del acuerdo aprobado por unanimidad por nuestra Asamblea Nacional. Un acuerdo en repudio a unas despreciables ofensas realizadas en contra de nuestros niños queridos, del Tigre, que representan la infancia más hermosa y que es la secuela y consecuencia de varios ataques prácticamente a todos los sectores vulnerables realizados por el alcalde, casualmente de mi pueblo natal, el Tigre, Ernesto Paraqueima. No hay un solo sector vulnerable de la sociedad tigrense que no haya sido vejado, humillado, ultrajado por este sujeto, mujeres, niños, niñas, adolescentes, ancianos, a quienes lo ha inducido a suicidarse, comerciantes, es decir, y la gota que rebasó el vaso fue nada más y nada menos que de manera repudiable ultrajar el honor de los niños que sufren de Asperger. Así que ciudadano, Vicepresidente de la Asamblea Nacional, esta es su casa, atento a sus declaraciones y posteriormente haremos los anuncios respectivos. Sí, buenas tardes. En primer lugar, agradecer al Ministerio Público, al compañero doctor Tarek William Saab, Fiscal General de la República, el poder recibir esta ocasión esta comisión designada por el presidente de nuestro parlamento, el presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez, en ocasión de un proyecto de acuerdo, ya acuerdo, que ha sido aprobado por unanimidad en la plenaria del día de hoy en la Asamblea Nacional. Saludar a todos los trabajadores y trabajadoras del Ministerio Público presente. Quiero saludar a los diputados y diputadas también que están acá. Nos acompaña la diputada Daniela Lapente, la diputada Yurami Quintero, la diputada Grecia Colmenar, el diputado Juan Carlos Alvarado, el diputado Rodolfo Crespo, el diputado Lemar Gómez, la diputada Niloa Delgado, la diputada Mercedes Sánchez, quien además presentó el proyecto de acuerdo. Quiero felicitar a Mercedes Sánchez, diputada yan Suárez, y explicaba desde el sentimiento de una madre... ...de un niño que se encuentra en el espectro autista. Y llevaba expresiones contundentes, con sentimiento de amor... ...de lo que puede sentir una madre, un padre, cualquiera que tenga un familiar... ...que tenga una persona que se encuentre en el espectro autista. Hoy se discutió este proyecto de acuerdo. Yo quiero recordar al pueblo de Venezuela. Esta ley fue sancionada en la Asamblea Nacional a finales del mes de marzo. Y fue promulgada hace apenas 10 días por el presidente Nicolás Maduro. Promulgada esta ley. La ley de atención integral a las personas que se encuentran en el espectro autista. Una ley para todas y para todos. Una ley de unidad nacional, hay que decirlo. Una ley que fue acompañada en su debate por todas las ONG organizaciones a quien le envío un saludo, un abrazo fraterno y el mensaje de que no están solas. Esas organizaciones. Madres, padres, hermanos, familiares, amigos, de las personas que se encuentran en el espectro autista no están solos. Este proyecto de acuerdo, compañero fiscal general, tiene varios considerandos, donde aparece bueno, la constitución nacional, los artículos de la constitución, principios fundamentales que deben ser vigilados a que se cumplan, y que han sido violados por este eh, ciudadano sujeto, de apellido para queima, pero también la, elementos de distintas leyes. En primer lugar, esta ley que mencionaba, pero también la Lopna, Ley Orgánica de Protección al Niño, niña y Adolescente. Otras leyes, la Ley contra, Constitucional contra la Violencia, contra el Odio y la Discriminación, también violentada por este alcalde. Y otro grupo de leyes, la Ley de, de los Derechos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, también fue violentada cuántas cosas ha violentado este alcalde y el presidente de la Asamblea Nacional nos ha dicho las leyes se hacen para que se cumplan las leyes se hacen no podemos permitir que queden en letra muerta quiero señalar que en uno de los acuerdos primero repudiar la Asamblea Nacional en pleno hoy repudia las acciones, las declaraciones los comentarios hechos por este alcalde Comentarios eh, indignantes para nosotros, discriminatorios por supuesto, intimidatorios también, pero también acordamos compañero fiscal y por eso inmediatamente se nos autorizó salirnos de la sesión y venir a esta comisión para acá para exhortar al Poder Ciudadano para que de manera expedita y sin dilación inicie las acciones penales y administrativas que apliquen de acuerdo a nuestra constitución y a nuestras leyes. Queremos hacer la entrega formalmente Fiscal General de este acuerdo que acaba de ser aprobado en la Asamblea Nacional. Observan a través de las pantallas venezolanas de televisión el acuerdo por parte de esta Comisión de la Asamblea Nacional al Fiscal General de la República Bolivariana acto de Venezuela. Legislativo, acto legislativo, legal de un poder del Estado venezolano se convierta en acción concreta para defender a nuestros niños, nuestras niñas y a cualquier persona que se encuentre en el espectro autista en aplicación a la ley de atención integral que fue aprobada por la Asamblea Nacional y fue promulgada por el presidente Nicolás Maduro. Muchísimas gracias al Poder Ciudadano, a la Fiscalía General por recibirnos. Efectivamente hemos recibido de parte de la Honorable Comisión de Parlamentarios hombres y mujeres de varias tendencias políticas, no solamente pro gobierno sino también de la oposición este acuerdo que es un mandato para que en este momento el Ministerio Público en base a investigaciones en curso haga los anuncios respectivos. Yo quiero recordarles a los compatriotas parlamentarios y al país que efectivamente nosotros apenas conocimos de estas recientes nefastas declaraciones, designamos a la Fiscalía Segunda con competencia en materia de protección civil, instituciones familiares, sistema de responsabilidad penal de los y las adolescentes y penal ordinarios, víctimas, niños, niñas y adolescentes, en conjunto con la Fiscalía Cuarta con competencia en delitos comunes para que el día 3 de mayo se solicitara de manera formal, y es el anuncio que estoy haciendo en base a esto que ustedes hoy nos están entregando y que quiero adelantar veníamos conversando del día de ayer apenas esto estos hechos ocurrieron. Varios compatriotas del Estado venezolano indignados por esta acción de este sujeto, comunicándose con nosotros de manera directa. Acordamos, obviamente, hacer lo que hoy el país está viendo y que, como dije al inicio, es un acto donde no hay distingo de ningún tipo de raza, de credo, de religión, para actuar en consecuencia, tal como no, lo mandata la Constitución y la Ley Orgánica del Ministerio Público, para que formalmente, como lo voy a anunciar, efectivamente el Ministerio Público ha solicitado la orden de aprehensión contra este sujeto, Ernesto Paraqueima, Luigi, alcalde del municipio Simón Rodríguez, que ha deshonrado desde el inicio... ...de su mandato y es la continuación de uno anterior... ...imagínense si hubiese tenido la policía municipal del Tigre este sujeto... ...cuando fue alcalde en un periodo del año 2004 al 2008... ...recuerda el Tigre cómo bañó de sangre la ciudad cuando llegó a matar animales en las calles... ...ordenar la expulsión, prácticamente un exilio del Tigre de ciudadanos indigentes... ...lo mandaba a las fronteras de Estados vecinos los dejaba en las orillas de las carreteras, y con su policía creó un equipo que aplicaba la pena de muerte. Esta vez no tuvo la policía municipal a su mando, afortunadamente, pero las acciones que ha hecho han sido realmente aterradoras. Y esto que hoy nos entregan los honorables diputados, nosotros hemos evaluado los delitos, obviamente, a precalificar, y el primero es de promoción o incitación al odio, sin duda. Previsto y sancionado en el artículo 20 de la ley constitucional contra el odio por la convivencia pacífica y la tolerancia, con la agravante genérica del artículo 217 de la ley orgánica de la protección de niños, niñas y adolescentes. En franca violación a las garantías de derechos humanos que deben proteger sin discriminación alguna a las personas con trastorno de espectro autista. Prácticamente este sujeto ha violentado de manera consecutiva tres leyes, conforme a lo establecido en el artículo 5 de la Ley para la Atención Integral a las Personas con Trastorno de Espectro Autista. Quiero. ...hacer un poco el preámbulo... ...destacar que a través de redes sociales... ...el día de ayer, 3 de enero del año 2023... ...se viraliza un audio donde... ...claramente... ...este sujeto discrimina... ...ataca, ofende, injuria... ...de manera despectiva... ...a niños, niñas y adolescentes... ...con trastornos del espectro autista... ...quienes con cariño y devoción... ...junto a sus maestras... ...porque obviamente son niños que tienen una personalidad especial, ellos fueron orientados por sus maestros a pintar el mural, un mural que quedó sumamente hermoso, con mucho color, con mucho sentimiento, y no solamente los ofendió, sino mandó a borrarlo, porque eso afeaba a la ciudad. Es la mente de alguien que se cree superior al Estado hasta ese momento, me imagino, porque... Hemos visto ahora sus llantenes, sus declaraciones eh, lacrimógenas pidiendo unas disculpas incluso dentro de la soberbia de su propio carácter, diciendo que no quiso decir lo que dijo, que lo dijo hace cuánto, etcétera. Pero textualmente vean lo que dice, ¿quién pintó eso? ¿Quién pintó eso tan horroroso? ¿Quién hizo eso? ¿Quién hizo eso, hermanito o hermanita? Vayan a pintar eso en Moitaco. Habrá que ver qué quiso decir que con Moitaco. Me cuentan que fue gente de los niños Asperger. ¿Quién lo pintó? Los niños. ¿Con qué lo pintaron? Con las patas. ¿Con qué lo pintaron? ¿Qué intentaron hacer ahí? ¿Un paisaje de qué? ¿Qué cosa tan horrorosa? Veamos el audio ahora en vivo... Para que eh, sintamos lo que implica el desprecio ya a voz, de este sujeto al margen de la ley. Adelante. Hablando de cosas modernas, cosas bonitas y cosas de calidad. ¿Dónde está la coromoto? ¿Quién pintó eso? ¿Quién pintó eso tan horroroso? ¿Quién hizo eso? ¿Quién hizo eso?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 Nosotros les damos la pintura y ellos pintaron. ¿A qué se le ocurrió eso? Me quitan eso de ahí, quitan eso de ahí. Y cuando vayan a pintar algo, tienen que pasar por ingeniería y decir qué es lo que van a pintar. ¿Qué? Me refieren los parlamentarios de Anzuate que, que Moitaco es una pequeña población fronteriza entre el estado de Anzuate y el Estado de Bolívar. Algo así como que bueno. El desprecio también a las poblaciones pequeñas. Para que tengan la secuencia de este delincuente, yo quiero que oigan ahora un segundo audio donde desprecia a los ancianos, a los indigentes, los ofende de palabra e incluso los incita al suicidio. Por favor, atención a este segundo video. Todo el tiempo pidiendo... Ayer agarré uno en la plaza, El mismo me llegó, que, que un perro le mordió la mano. Bueno, que pues diga, ¿a mí qué me importa eso? le dije yo. Que te, y, y, ¿Y qué tengo que ver yo con eso? Bueno, no sé, para que me dé, y broma. Le echamos chamo, ve, tú, tú eres un hombre, ¿vale? Ya tienes tiene un tipo sesenta y pico de años. la o sabes que en la mañana en la plaza es distinto el público. El público de la noche y de la tarde a mí me gusta mucho. ...porque es otro tipo de público que va a recrearse, va a ver... ...el público de la mañana es una cosa... ...y los tipos ahí sentados... Y, ...no sé, reposando ahí, viendo a ver qué hacen... Uno ...no sé, viene gente de soledad, de, de, de atapirir, de, de broma... A ...cargar las bromas para llevar para los pueblitos... ...a comprar en los chinos, Eso, gente de, de todas partes... ...un hombre, un hombre de verdad, tú ya... ya ...cuántos años tienes tú, 62... ...y tú tienes 62 años y tú no te pusiste y tú... No, porque yo, yo no estudié. Ah, todos los demás estaban estudiando y tú no. Tú andabas era bebiendo. Se me quedaba viendo. ¿sí? Queremos hacer una cosa, sí, que yo te voy a dar, pero para comprar un mecate. Y te vas por una escuela, aquí mismo, vete frente al carnevale. Ahí mismo, ahí atrás, en el carnevale. Y te guindas ahí en el carnevale. No, no, le estoy hablando en serio, vaya y tome, tome, tome, vaya y compreme un mecate. ...y se pegó una carrera y se fue. Imagínense, un mecate para que se guinden en el liceo Alberto Carnevale... ...un liceo, eh, por cierto, donde estudiamos de primero al tercer año... Él manda que en los árboles de ese liceo, en las afueras, se suicide este anciano. Previo a esto... También atacó a los comerciantes, quienes prácticamente tiene arruinados en el Tigre. Los comercios que han sido cerrados por la acción delictiva de este delincuente, prácticamente tiene con la Santa María cerrada a prácticamente todos los comercios del Tigre. Y él lo anuncia diciendo incluso que él no le importa la vida, que él hace lo que le da la gana. Se equivocó porque en Venezuela existe un Estado de Derecho. Hay un sistema de justicia, un ministerio público que funciona para defender y para proteger a los más desvalidos, a los más inocentes, a los más desamparados. Así que, atención con este audio tan terrible como los anteriores. Un mes y medio diciéndole que se porten bien. pagando porque los van a embargar y van a perder el juicio no se les ocurra meterse conmigo acuérdense que se están metiendo con un tipo que no le importa la vida eso es muy peligroso meterse con un tipo que, que eh, meterse con un tipo que no le importa la vida no importa nada, nada. todo ladrón corrupto y todo aquel único que le ha hecho al tigre chico cuerde campesino todo campesino que es lo que tenían aquí, un piazo de pueblo horrible. Y el que lo hizo ciudad fue para queima. Parran de campesino. es lo que son ustedes? No, vale. ¿Ah? Me tienen que mamar el huevo primero. ¿Oyeron? El huevo me lo tienen que mamar primero, para que eso pase. Se la calan. Bueno. Yo creo que quedamos sin palabras, vista la, el abecedario de ofensas a ancianos de la tercera edad, a niños en situación de calle, a comerciantes, a mujeres, a niños que sufren de Asperger y una larga lista de este sujeto que hace apología a la muerte a la necrofilia, al crimen, que todo iba en ascenso. En vez de tomar conciencia y reflexión sobre lo que él mismo estaba desarrollando, en vez de hacer una pausa y ponerse un costado, digamos, de lado para incluso renunciar por su propia incapacidad, más bien vean cómo fue acelerando su, sus ofensas a la sociedad venezolana toda. Pues esto no solamente es ataque a la población del tigre, eso va en contra de la humanidad entera. Por tal sentido, nosotros hemos solicitado y fue acordada la orden de aprehensión, la pueden ver en pantalla, la cual hemos designado como órgano auxiliar al SEBIN, para que ejecute esta orden de aprehensión contra este sujeto. En tal sentido, nosotros, en este sentido, hemos solicitado esta orden de aprehensión al Tribunal Primero de Primera Instancia en Función del Control del Estado de Anzuategui, extensión El Tigre, como pueden ver en pantalla, la cual la acordó dicha orden de aprehensión fue acordada el día de hoy por las investigaciones en curso que se suman a las siguientes yo quiero luego puntualizar otras que tenían este sujeto aquí tenía dos MP abiertos en atención a esto que estoy aquí describiendo se comisionó a la Fiscalía 79 Nacional con competencia plena para que en esta misma fecha, ciudadano vicepresidente, consigue ante la sala de casación penal del Tribunal Supremo de Justicia la solicitud de erradicación para que el juicio sea aquí en Caracas, conforme al artículo 64, numeral 1, de la ley orgánica de reforma del Código Orgánico Procesal Penal. Yo quiero destacar que este sujeto tiene dos investigaciones más a saber. Una... ...de violencia contra la mujer. En fecha 31 de octubre del año 2022... ...la ciudadana Antonieta Betancur-Chacín... ...denunció a este sujeto... ...por enviarle mensajes mensajes con obscenidades... ...vulgaridades y denigratorios... De la, ...de la víctima... ...debido a que ella en su rol... ...de impulsadora social del municipio de Independencia... ...el estado de Anzuategui... ...le solicitó que disolviera contrato... ...con una empresa... Eh, ...digamos que opera en el, eh, allá en el Tigre... Y él, luego de la denuncia, el alcalde acosó a los familiares de la víctima... ...no les permitió continuar con sus labores... ...ordenando inclusive de manera delictiva cerrar sus locales comerciales. En razón de esto se inició investigación por la Fiscalía 64 Nacional... ...adscrita a la Dirección General para la Protección de la Familia y la Mujer... ...por el delito de violencia psicológica, acoso o hostigamiento. Caso 2, delitos comunes, en fecha 2 de marzo del año 2023... ...se inició investigación de Fiche... ...en al audio difundido... ...a través de la red social Twitter... ...mediante el cual... ...este sujeto para Keima, ...en su carácter de alcalde de la población del Tigre... ...realizó amenazas en contra de comerciantes... ...de la localidad... ...manifestando lo siguiente... ...vamos... ...a meter un aplastamiento social... ...imagínense esto, un nazi... ...el neofascismo pues... ...ya vamos a venir... ...gente... Dígame si yo doy ahorita una orden a esa gente por radio, por redes, a la gente de que no le compra los negocios de ustedes, se acaba, no se metan conmigo, oyeron, no se les ocurra meterse conmigo, dice este sujeto para queima, acuérdense que se están metiendo con un tipo que no le importa la vida, eso es muy peligroso, meterse con un tipo que no le importa la vida, no le importa nada. Bueno, vamos a ver ahora cómo vas a actuar frente a los órganos de justicia de Venezuela. Diciendo que no le importaba nada, no le importaba nada. Aquí hay un Estado de Derecho. Aquí funciona, con todos los defectos que puedan haber, por encima de cualquier país del hemisferio occidental, el Estado de Justicia y de Derecho. Aquí no hay impunidad. Aquí se actúa investigando como pueden verse tomando las experticias respectivas, haciendo las entrevistas respectivas para llegar a la sanción. Que es lo que estamos aquí nosotros no solo proponiendo, cumpliendo a través de la Fiscalía 61 Nacional, aquí está la Dirección General contra delitos comunes por el delito de promoción o incitación al odio previsto y sancionado en el artículo 20 de la ley constitucional contra el odio por la convivencia pacífica y la tolerancia. Esto en relación a este audio, pero que también tiene que ver con el ataque malsano realizado contra los niños que sufren de Asperger. En tal sentido, queridos compatriotas, ...funcionarios del Ministerio Público presente... ...electoras, directores, fiscales, pueblo en general... ...este Ministerio cu Público cumpliendo con un principio... ...que para mí es sagrado... ...el principio de cooperación entre poderes públicos... ...vean cuando funciona el Estado... cuando la democracia se fortalece... ...la Asamblea Nacional es el Poder Legislativo... El Ministerio Público es un órgano del poder ciudadano que lidera, tal como manda la Constitución y la ley, la acción penal. Somos titulares de la acción penal y de manera unida y conjunta hemos actuado el día de hoy, ciudadanos Vicepresidente, queridos compatriotas parlamentarios, en defensa del sector tal vez más vulnerable que pueda tener la población, que es la infancia y más allá, imagínense, la infancia que sufre... ...de un trastorno tan delicado como este. En cada casa de cualquiera de nosotros... ...habrá un amigo, un vecino, un conocido, un familiar, etcétera... ...que puede tener un niño en esta condición... ...y luego un adolescente en esta condición. Imagínense entonces, pudiéramos estar hablando de personas... ...que han sido víctimas de estos ataques, millones de personas... Todo el país, ¿por qué? Porque, bueno, aquí hay sensibilidad frente a temas que van más allá de la ideología, de la política, de las posiciones que se puedan tomar. Y este es uno, es la defensa de la dignidad humana, la, de, la defensa de los derechos humanos, en este caso de un sector desprotegido, digamos, por la propia, vamos a decir así, naturaleza, en su forma, en su condición, como nacieron, pero que el Estado venezolano tiene la obligación de atender, de defender, de cuidar, y es lo que estamos haciendo el día de hoy, para que se replique esta acción y todo aquel que quiera estar al margen de la ley, que se sienta investido de alguna autoridad, que pudiera haberle dado a algún elector un cargo de Estado, crea o pretenda que puede avasallar y aplastar a su semejante. Venezuela... Y eso merece un aplauso, existe Estado de Derecho, de justicia, y una democracia fuerte, sólida, que va a triunfar contra todas estas campañas de odio, de discriminación, de exterminio. Porque campañas como esta, créanme, y hay sectores de extrema derecha que la asumen, incitan al exterminio, incitan a que en las calles linchen a las personas. Y eso no lo vamos a permitir en este país, así que... Muchas gracias ciudadanos parlamentarios, hemos cumplido y estamos en desarrollo de ejecutar esto que aquí estamos recibiendo y que hemos venido trabajando de manera conjunta desde el día de ayer y desde semanas y días anteriores. Muchas gracias. Así es, escuchaban declaraciones del fiscal general de la República, Tarek William Saab, quien ha anunciado esta orden de apresión para el ciudadano Ernesto Paracaima, alcalde del Tigre, importante mencionar que pertenece al partido político primero Justicia de Alianza Democrática. Uno de los delitos imputados para este ciudadano es la instigación al odio. Por supuesto, esta y otras informaciones serán ampliadas en nuestras próximas emisiones.